<SILENCIO> uh, uh, uh, uh, uh. Más buena que tú yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Más buena que tú No, no, no, no, no. buena que tú Yo lo siento, mami, oye más buena que tú La que tengo, bebé Está buena que tú Yo lo siento Mami, se acabó Tú pensabas que no podía Pensaba que me iba a morir Descubrí la luz el día Que me liberé de ti Todo terminó Ya todo acabó No me digas nada, girl oh, La nueva lo hace mejor que tú Ella se mueve mejor que tú te guarda una luz, baby girl Me gusta, me encanta más que tú Y la que tengo, baby, oye oh yeah. Cómo buena que tú Yo lo siento, mami, pero buena que tú Y la que tengo, bebé Cómo buena que tú Yo lo siento, mi amor Yo lo siento, bebé Y la que tengo, baby Cómo buena que tú Yo lo siento, mami, pero Mi amor, yo lo siento, bebé dice. I'm sorry Pero tu tiempo ya se acabó Él está jugando conmigo Se terminó No me vengas con rodeo, mami Otra vez La que tengo nueva, mami, te superó. Que darme en el pasado si no vale la pena, nena, ¿para qué? Que el mundo está lleno de mujeres tan buenas, es que la forma en que tú me tratas era genial. Pero la nueva de un knockout te pudo superar y la que tengo, baby, oye. Oh yeah. Vamos a que tú, yo lo siento, mami, pero. Vamos a que tú, y la que tengo, bebé. Vamos a que tú, yo lo siento, mi amor, yo lo siento, bebé, y la que tengo, mami. Yo lo siento, mi amor, yo lo siento, dile pile, uh. uh. uh. Dice, y la que pile, pile, pile, pile, pile, Y la que tengo baby, Yo lo siento mami, pero y la que tengo bebé. Y Yo lo siento mi amor, yo lo siento mi amor y se acabó, se acabó, se acabó. Acabó, se acabó. Se acabó, acabó y se acabó. Acabó, se acabó. Se acabó, acabó y se acabó. Acabó, se acabó. Y se acabó. Y se acabó, y se acabó, y se acabó, Acab-- y, se acabó, ac y, se acabó y se acabó, y se acabó, y pues se acabó, y se acabó, you you? I Oh